sin enas, quizás más nenes, hay más nenes que nenas, Bueno, pues nada, vamos a arrancar sesión de, de bici un ratillo domingo por la tarde, no mucho, bueno, no mucho roto, ya veremos, ya veremos. Súper de noche, son las cuatro y media pasadillas, o sea que se va a hacer por lo menos una hora y media por lo menos de noche, ya estoy temblando porque tengo un lado de piedras y ya veremos si me llevo otra, otra luz pequeña porque tendré que llevarme la cuesta en el trazo de las piedras del castillo y tendrá que ir a cuestas y a lo mejor necesito para ver también la, el otro foquillo pequeño, ya lo llevo por si acaso y ya está, bueno, así que venga, nos vamos corriendo, ya hemos empezado a contar todos los cronómetros, bueno, se ha hecho autopause me parece no, no, no creo que no no sé si en, en bici lo tengo en autopause y ya está, aquí vamos con todos los arreos, toda la herramienta la bici medio engrasada la otra cámara para grabar aquí para grabar tomas de delante, que grabaremos poco pero algo grabaremos tomas de rueda No hay que arriesgar, eh, el, el JBL se me cae, se me cabe luego a la vuelta que vendré con más tranquilidad, que no tendré prisa, ya será de noche, está lo mismo. ahora voy para hacer el máximo tramo posible de día, pero yo digo que no, no podremos y ya está, eh, la camarilla, he grabado alguna toma, ahora grabaremos alguna toma más con la Sony, cuesta abajo, lo que es de toma de rueda y todo eso, y ya está, así vamos. ¿Por qué me llevo la mochila de montaña? porque me es mucho más fácil combinármelo todo me es mucho más fácil combinármelo todo como estoy la montaña un traje normal y tal que, que en plan de tener que llevar el maillot y, y meter herramientas en el y tal las herramientas las llevo indígena y aquí llevo el cortaviento impermeable lo llevo dentro de la dentro de la bolsa esa de la botella ahí llevo eso y el porta, bo, bo, porta eh, pequeña linterna esa que llevo de emergencia Aparte de la buena que se es está que, que alumbra para adelante. un poco más, ahí. ahora ya no grabaremos un poco las piernas, pues realmente eh, a 12 de media, 12,2, ahora ya me he parado a 12, de, ahora me está bajando la media, a 12 de media, o sea que tampoco es que ganes súper tiempo comparado a corriendo, ¿eh? porque las subidas corres un poco más eh, corriendo que la cola bici, y es un camino sencillo, pero la bici saca un poco más, si fue un poco de técnico ya le ganas, corriendo casi le ganas, pero técnico casi corriendo le ganas. Bueno. Venga, ahora la bajada. Claro, si ahora hay un trozo de bajada, luego hay subida, pero ahora el trozo de bajada, pues aquí, claro, la bici coge ventaja. Pero que tampoco es que salga súper a cuenta, es ¿eh? si una vez que tienes cierto nivel en corriendo, no ganas tantísimo tiempo, no ganas ni el doble ni de coña por la vida. Blood, blood, blood. I become the beach, last streak of light and lapping wave. Thrown mm. beneath the setting sun, my body spans infinite grains. The universe in each enters skin and blood. I become the beach, last streak of light and lapping wave. the beach. No estoy seguro, pero yo diría que no he grabado al final. Estaba aquí un poco charlando y no he grabado al final. No, se ha puesto tonta. Quizá el frío. Hace bastante frío. Quizá el frío ha hecho que la GoPro se ponga un poco, un poco especial. Bueno, aquí más o menos yo creo que se ve por si no va a hacer mucha sombra. Pues nada, aquí tenemos la poderosa. Ahí está. Hemos venido con gafas. Nadie piense que aunque me veáis sin gafas ahora, he movido sin gafas. No, la hemos llevado por fuera, aunque tiene su limitación. El problema de llevarla por fuera es que si tú te caes y como dicen, te saltan, que están fuera para que te salten, si tú ahí tienes justo una piedra, una rama al ojo, si las tienes puestas, te para. Y si no las tienes puestas porque te han saltado, no te para. Entonces yo no sé si realmente es bueno lo de la gafa por fuera. No lo tengo tan claro. Yo todo lo me lo pienso, no porque alguien lo diga. Bueno, por otro lado, hemos hecho una sesión 25 kilómetros, ya lo hemos tenido 25 kilómetros, faltado pocos metros, 590 positivos más o menos, ¿vale? Y estoy muy descontento, lo estaba diciendo ahora, pero voy a repetir el vídeo, porque yo creo que no ha quedado grabado. Muy descontento porque he tardado 2 horas 4, una medida de 11,9, 12 por hora, eh, para hacer realmente 25 kilómetros 600 positivos. Y es verdad que ha habido muchísimo tiempo perdido en la parte del castillo porque ya se me estaba haciendo de noche y lo que he hecho es subir las piedras y luego bajarlas. Y he alternado el, el ir con la bici al lado otro rato, a cuestas, porque era muy técnico, no podía eh, ni siquiera, era un poco arriesgado de decir, hostia, pues al lado no me fiaba. Entonces ha habido algún trocito, del último de las raíces que la he cogido a cuestas porque digo, yo sé que a veces lo he ido de, de llevarla al lado y la bici te da la vuelta porque si estás muy inclinado y frenas con el de delante, con el de atrás tienes que frenar, pero con el de delante también, ¡pum!, te da la vuelta y tú vas detrás de la bici y te picas una hostia en la espinilla, como ya me pego una vez, entonces prefiero cogerla en acuestas. Conclusión que no me vale la pena, como digo, salida de estas, no me vale la pena, porque he tardado en lo mismo. 20 minutos menos, pero he hecho 400 positivos menos, o 300 positivos menos, no me vale la pena, la misma distancia. Así que, ya digo, si fuera solo rodador, que no me hubiera metido por las piedras del castillo, no hubiera tenido que bajar con la bici a cuestas, subirme, bajarme, ir alternando, trozo técnico que no, pues no discuto que, que, bueno, que sí que te cundiría más, ¿no? De hecho, la, la media que llevaba cuando iba para arriba, normal, que no era la zona, digamos, ya que se ponía a complicar, era, un, era 14 por hora. Pero ahí se ha perdido mucho tiempo el castillo, he tenido que bajarme por un, por un terreno, digamos, que hay, que no tiene valla y he atajado por ahí para no meterme por, por la acequia, que tiene mucha piedra, muy, muy mala, muy de lado, y no, no me gusta. Y, y ya te digo, he hecho algún atajo que me ha hecho perder un poco de tiempo, pero bueno, que, que nada, que no, no me ha gustado, no me ha gustado. No me ha gustado porque tardo lo mismo, me sale una media 11,9 y yo si no me sale una media de 10,6. Vamos a esperar a que pase el coche... En bici me sale 11,9... 11,9 es una ruta con menos positivos. Y corriendo me sale a 10,6 por hora. ¿Vale la pena? Un kilómetro por hora y media. No sé. Ya revisaré a ver si algo no lo he contado bien y realmente he tardado mucho menos... No lo sé, pero... Pero la verdad es que no, yo creo que no vale la pena. Así que, bueno, como lo estaba diciendo antes, eh, lo que voy a hacer es... Para próximas no usar la bici para tirar de 30, ni 40, ni 20 kilómetros, no, no, sino usarla solo para series de cuestas. Serie de cuestas que es meterle fuerza a la pierna, serie de cuesta para arriba, serie de cuesta que unos 800 metros de largo, serie para arriba y 70, o sea, 70, 80 positivos. Serie para arriba, serie, o sea, para abajo te deja caer, vuelve a subir al final, es lo más práctico. Estás poco rato, no dos horas hoy para hacer 600 positivos, que es una miseria. Y de la otra manera, pues a lo mejor te metes no sé, pero en todas horas te meten mucho más positivo, ¿vale? O sea que no, realmente la bici, yo creo que en mi caso, no me vale la pena. Venga, lo dejamos aquí. Eh, ya digo, intentaré poner algunas tomas que he hecho así con, con la luz ya a medio de noche, ahí en el castillo, bajando un poco las cuatro piedras, un poco subido, en otros momentos bajado, eh, que es eso, para ir aprendiendo un poquito, cogiendo un poco técnica, entonces no te puedes arriesgar en ciertos momentos porque dices que voy a dar la vuelta y no vale la pena. Hasta la próxima, Bye.